Me llamo José lalio y nada, le dedico mi tiempo a mi pasión que es la agricultura. El trabajo consiste, aunque la parte más bonita del trabajo es sembrar, pero en realidad lo que más tiempo le dedicamos es a quitar hierba. Una pequeña parte es... Eh, aportar y estercolar y aportar materia orgánica, la labrar, sembrar y eso es como bastante rápido <risa> y luego es mantener, es deservado y entrecavados, también para que la tierra esté un poquito suelta, oxigene y, y la planta pueda absorber bien todos los nutrientes. Pues empecé primero un poquito como mi ocio, eh, me dedicaba a otra cosa, era topógrafo y me gustaba venirme aquí para desestresarme y pasar el tiempo pues venir y cultivar mi propio, mi propio alimento. Fue un cambio difícil en el sentido de en eh, la obra es, va todo muy rápido es todo para ayer y cuando empecé, empecé a cultivar siembras y parece que todo tarda mucho trabajar un poquito esa paciencia el, los ciclos de de la naturaleza y tal fue un cambio importante. Estamos ubicados, el huerto está en La Romana, estamos en una zona, al estar entre montañas, en, en la parte del valle, pero yo además estoy cerca de la montaña, el clima y ya más de 400 metros, es un clima más bien frío, aunque estamos en el sureste, no, no es muy frío, pero sí que llegó a tener heladas en invierno, la producción se paraliza bastante, y hay que buscar también ese equilibrio de cuando se siembra para que cuando llegue el invierno y se pare, se mantenga en el huerto, y que se pueda cosechar antes de que venga el verano. Por mucho que se busque, por mucho que se pruebe, por mucha experiencia que se tiene, luego vienen pues, momentos que cambia el clima. Con, con el cambio climático pues, no, ya no está tan claro cuándo son los cambios de, de tiempo, los cambios de estación. Y bueno, pues a veces sale bien y otras veces no tanto. Pues yo trabajo el, el huerto en el que estamos, eh, lo trabajo en solitario, pero sí que coopero con, con, con otros compañeros, tenemos una cooperativa y nos organizamos en plantaciones y sobre todo en venta y distribución. Trabajando, dedicándome a la agricultura como me dedico y dedicándome a este trabajo, me resultaría muy difícil hacerlo en solitario. Si no es posible que más de una vez he pensado en, en echarla toda toalla y dejarlo. La venta que hacemos en la cooperativa es una venta directa. Los lunes recolectamos y los martes preparamos cajas y nosotros mismos lo, lo llevamos a, de, a domicilio. Y luego también eh, vendemos algún grupo de consumo y alguna tienda pequeñita de herbolarios y alguna pequeña tienda de productos ecológicos. Pero en verano no va mal del todo. Ah, si se planta ya a final del invierno, cuando vienes a estas temperaturas y que se todo.